Dale play y deja que yo haga el resto. Ahora dale play. Ahora dale play. Ahora dale play y deja que yo haga el resto. Ahora dale play. Ahora dale play. Ahora dale play, ahora dale play, ahora dale play y deja que yo haga el resto. Sintonizo mi mente con el ritmo de mi alma. Son todas las en la vibración del universo en tu interior. Rúgido, rugido, rugido de la ion, El cuerpo de los sintió. la vida es sensible el ciberriso. Neuronas que de la dominia, una sensación. Esta es una conexión. Esto Son, pam, pam, pam, pam. zone. zone. estímulo mi espíritu con esta percusión Vacilo sin tesura ahora sienta mi sabor Del son, son, Raga colombiano recumbando sin pudor si quiero hoy estilero como un bolito de fuego Frecuencia de muestreo, excitando el ataque Evolvente acústico, popote único Con un bajo a gran escala de mi corazón Desvariación, boy para yo completar el resto, la cabañadico, ya y alucinación de los estados mentales diferentes, perdedores del Zone, son Al ritmo de mi al barro, pam papá, papá, zone, son, Ahora dale play y deja que yo haga el resto. Ahora dale play, ahora dale play. Ahora dale play y deja que yo haga el resto. Ahora dale play, ahora dale play. Para que se vacile esto. Oh, ahora dale play. Todos, play. Ahora dale play. Ahora dale. Para que se vacile esto. Oye tú dale, Ollie, tú dale play. Oye tú dale play. Hardy, play. Oye tú dale play. Yo, tú dale play. Sí. Oye tú dale play. Oye. Para right. pa que se vacile esto. Sí. Para que se vacile esto. Oye. Ahora dale play. Oye. Ahora dale play. What? Yeah.